A estas alturas ya nadie duda que las emociones son una parte esencial del ser humano y de otras especies, especialmente los mamíferos. Ya somos capaces de reconocer algunas, de ponerles nombre y de detectar esas eh, sensaciones corporales que nos dicen que estamos sintiendo alguna. Incluso trabajando un poco más somos capaces de descubrir la información que tienen para nosotros y utilizarla conscientemente para actuar de forma más consecuente. Es decir, nos estamos haciendo cada vez más inteligentes emocionalmente. Hoy vamos a dar un paso más allá en ese conocimiento y vamos a hablar de la función de las emociones, es decir, por qué son útiles y beneficiosas para nosotros, qué nos aportan. Bienvenido a Cosas de Coaching. Hoy hablamos de las funciones de las emociones. La teoría de RIP de 1994, nos explica qué funciones tienen las emociones, para qué sirven, qué hace que nos sean útiles y beneficiosas para nosotros. Según RIP, las emociones tienen tres funciones básicas. La primera es la función adaptativa. Tiene como efecto preparar el cuerpo para la acción concreta que vamos a realizar. La segunda es la función social. Sirve para comunicar nuestro estado de ánimo a otras personas. Y la tercera es la función motivacional. Las emociones facilitan conductas motivadas, es decir, dirigidas a un objetivo concreto. Vamos a verlas con más detalle. Empezamos por la función adaptativa. Es la más importante de todas porque prepara fisiológica y mentalmente al organismo para ejecutar eficazmente la conducta mejor adaptada a la situación concreta que desencadenó la emoción. Atención aquí a la palabra eficazmente. Quiere decir que la emoción recluta del organismo los recursos estrictamente necesarios para responder, ni más ni menos. Como ejemplo vamos a ver cuál sería esa conducta adaptativa para cada una de las emociones básicas que ya vimos en otro vídeo de cosas de coaching, que te invito a que veas. Para la tristeza, la conducta adaptativa es la reintegración. Se refiere a la necesidad y búsqueda de cohesión con otras personas. Fomenta la aparición de la empatía, y favorece la posibilidad de pedir ayuda a otras personas. La que corresponde al enfado es la conducta de autodefensa o ataque. También se refiere a la conducta de eliminación de obstáculos que nos impiden conseguir nuestras necesidades o metas en la vida, una forma de avanzar hacia ellas. Alegría. Afiliación. Provoca disfrutar de los diferentes aspectos de la vida y generar actitudes positivas tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Además favorece el altruismo y la empatía. La alegría es la emoción por defecto, la que está si no está ninguna de las otras. Para el miedo, la conducta adaptativa es la de protección. Se concreta en respuestas de evitación o escape, focalizando la atención en el estímulo temido que la provoca. Permite acumular una gran energía en el cuerpo. Para el asco, la conducta adaptativa es el rechazo. Provoca respuestas de evitación o escape, como en el miedo, pero en este caso frente a un estímulo desagradable para nosotros, que puede ser físico, ético, moral o de otro tipo. Y, por último, sorpresa. Su principal función adaptativa es la conducta de exploración. Dirige y focaliza la atención, la curiosidad, el interés y el aprendizaje ante situaciones nuevas o no esperadas. Bueno, pasemos a la función social. Es la que permite a los demás predecir nuestro comportamiento para que ellos puedan actuar en consecuencia. La forma de comunicar cada emoción a otras personas tiene tres formas básicas que ya conocerás. La verbal, con utilización de palabras o expresiones concretas. La no verbal, con nuestros gestos y posturas corporales. Y la paraverbal, que es el tono, el timbre, la velocidad del habla. De esas tres, tiene mucha importancia aquí el patrón específico de comunicación no verbal que tiene asociado cada emoción. La habilidad para interpretar ese patrón hace que otras personas puedan intuir qué sentimos aunque no lo comuniquemos verbalmente. Es la parte de la inteligencia emocional interpersonal. Y por último, la función motivacional. Para entender esta función hay que tener claro, como ya explicamos en otro vídeo de Cosas de Coaching que toda conducta motivada produce emociones y que toda emoción provoca una conducta motivada, es decir, se retroalimentan continuamente. El efecto motivacional provocado por una emoción tiene tres componentes. La aparición de la conducta motivada en sí misma, teniendo el estímulo que lanzó la emoción el papel de motivo para la acción. El establecimiento de una dirección concreta para la acción que depende de la emoción en particular que la haya desencadenado y la energía o intensidad, mayor o menor, con la que se va a ejecutar la conducta motivada. Pongamos un ejemplo. Para el caso concreto de las conductas motivadas de aproximación o evitación, opuestas entre sí, podemos dibujar una línea en cuyos extremos estén ambas conductas y colocar aproximadamente dónde estaría cada emoción. Quedaría pues más o menos así. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este repaso rápido a las funciones de las emociones. Dale al like si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo y comenta lo que quieras en la sección de comentarios. Gracias por pertenecer a la gran comunidad de Cosas de coaching.